Hola Comanda gente de Youtube, soy Osulti Estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal y esta vez vamos a hacer una eh, reacción a una pelea animada de fanservice por fan, no De animación en nuestra pelea de Gogeta versus Bill. Si, sí, ya reaccioné en la primera parte que no lo vio ni tu ni tu perro ni tu gato vio ese video así. No lo sé, pero quiero reaccionar a este tipo de videos, ¿no? Que ahora son bastante buenos. Y los, como lo animan, los fans, viste, están re bien hechos. Así que si sí, quiero ya salió la segunda parte hace menos de dos días, ¿no? Y bueno, ya. Ahora sí si tengo tiempo. Ya quiero reaccionarlo ahora. Quiero verlo a ver cómo como continúa esta parte no creo que continuó con ¿cómo era? con gobeta eh, ultra distinto y virus en su forma final algo así no pero bueno así que si más esperando vamos a reaccionar bueno ahí empieza así sí, con todo ya y bueno vamos a reaccionar allá de una y play ok url ah. de anime ok tienes un no hecho por pants virus versus walter si sí, se oye casi virus <risa> casi bien en japón el nombre de dios ok <risa> <risa> ok, <risa> <risa> okay. Agarrense, no, deja. A ver, Bo, es cambiando el Ok. ¿Sí? ¡Boh! La okay. uh, <ríe> la película! ¡Más! ¡Más! ¡Más! Batalla de <ríe> ¿Sí, listo, bien? ¿Eh? No me acuerdo si ¿sí, es que la Tierra o eso para planeta pues, ¿sí, a la Tierra no dura ni 5 minutos. <risa> me estaba ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué E aí galera, beleza? Passando ah, aqui, eu tenho que ir, a vocês pelos 700 mil inscritos. Espero que vocês gostem desse vídeo. Foi, deu, deu muito trabalho para fazer. sempre se ah, brasileiro? Ah, o que, que é, é inglês? A gente tem que fazer uma coisa com qualidade para vocês. Bom, é, Quem eu deixa o queria que vocês se inscrever okay. aqui, deixar o gostei. E na ah. descrição vai ter um link aqui de um canal nosso na Twitch lá, porque a gente vai estar fazendo live, mas especificamente eu. Vamos estar lá fazendo live e tudo. Y espero que ustedes van a dar esa fortalecida, ¿beleza? Entonces es eso, galera Valeu, Falou, hasta luego Bueno, esto tampoco me lo esperaba la okay, lo anuncio Eu Lo veré después No, si sí, me gustó Ok, el... Me dio de destrucción, el título no se rompe Algo así, eh... Demuestro <risos> sí o sí. Así que bueno Y... ok, está... Bastante bueno este enfrentamiento de Gogeta Otro instinto versus... 10, así que... Si un juego te entrena a lo máximo ni en periodo de alcanzar así que bueno. nada pero esta es una padoja, me digo este es fan animation. Eh, bueno. Y ok, si te gustó tiene más enfrentamiento de varios personajes, ¿no? Si te interesa que reaccione alguno, bueno, si nada, bueno, lo veré yo solo ya está. <risa> eh, bueno, sí, pero. Si es que ustedes quieren que yo reaccione a esto, si ¿sí quieren que continúe reaccionando reaccionar, pues tiene varios. ¿Eh? Un montón de ese. Eso sí, bastante muy interesante. ¿eh? Bueno, si es que le gusta, ¿no? Si quieren que siga reaccionando a este tipo de videos, ¿no? Bueno, si te gustó esta humilde reacción, bueno, eh, puedes darle un me gusta, suscribirte a este... Si, si te gustó su... Bueno, te obligo, si te si gustó puedes suscribirte a este canal para más videos reacciones como este Aunque bueno quiero seguir haciendo reviews y gameplay. Yo y dije bastante de eso Pero mi canal no quiero que se llene de demasiadas reacciones, ¿eh? porque... Eh, bueno, también quiero hacer, estar haciendo reviews de vaya vayasito pensando y bueno, para grabar y editar, eso lleva demasiado tiempo Y bueno, creo que lo dejé hasta aquí, voy dejar el video original abajo en la descripción, ¿no? Para que lo veamos en la cuenta y apoyen al creador, bueno y bueno, creo que no me queda nada más por decir, me gustó esto Y nada más que decir, creo que ya me fui hasta acá Soy Jose Ultimate y nos vemos la próxima Bye, chao, adiós